Yo sé que tú quieres que vuelva Pero eso no va a pasar Yo sé de drogas y de alcohol Pero no de cometer el mismo error Yo sé que tú quieres que vuelva Pero eso no va a pasar Yo sé de drogas y de alcohol Pero no de cometer el mismo error Esta vez no hay perdón que que me pongas esa cara Te di todo y no recibí nada No te lo pedí pero pensé que me llamabas Tú no quieras la indicada, yo era tu pasatiempo. Se quedarás tu versión con llantos y lamentos. Pero mi mala fama solo durará un tiempo. Y el olor era fácil, no se lo lleva que el viento. No me vuelvas a llamar al celular, nena. No debo por hambre, no cojo por necesidad. Ten algo de orgullo, cuídate de lo suyo. Yo cuido de lo mío, no me preocupa lo tuyo. Tomemos caminos diferentes. Conoce otra gente, cambiemos de Ambiente. no te aferres al presente. Eres portada de revistas, el lista, hagas algo inteligente. No mires para atrás y vete de frente. No te hagas a la víctima, sabemos que eres fuerte. Encontrarás quien te quiera, tal y como eres. Yo seguiré con lo mío que esperando la muerte. Que me libre de tus gritos y celos enfermizos Lo nuestro llegó al final tendré un nuevo inicio El amor es tirar tu tiempo al precipicio Perdón, pero mi vida no está lista para sacrificios Felicidades, te saliste con la tuya Te puedes meter con quien te dé la gana Que al fin de cuentas yo no custodio tu cama pero bueno, gesto es hablar que hijo me hago el loco Esto solo era para desahogarme un poco Nunca me trague tu cuento, yo no soy tonto Nunca lo pediste, pero te perdono todo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 yo sé de drogas y de alcohol Pero no de cometer el mismo error